Bien, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, el día de hoy como pueden observar en este video, estamos preparando lo que es el tubo de, de 2 pulgadas eh, de 3 metros para la instalación de un enlace punto a punto de internet de 50 megas. Este servicio de internet se va a instalar aquí en Heroica, ciudad de Huapuapan de León, Oaxaca. Es en la colonia cerca de Fraccionamientos, eh, Infonavit, Colonia Federal. Y bueno, por aquí está la imagen que estamos observando. Eh, tenemos la UTM cerca por ahí también. Y bueno, este enlace va a ser un enlace de 2.5 kilómetros. 2. Y, pues, como pueden observar, el día de hoy vamos a, eh, a instalar dos antenas de la marca eh, Ubiquiti, modelo eh, Living M5, segunda generación. Y bueno, pues ahora sí que el enlace se va a hacer arriba de una casa. Este es el lugar donde va, vamos a poner la antena del punto de acceso. La casa mide... 2 eh, metros 80 y vamos a ponerle un tubo de 3 metros, entonces el cálculo que estamos haciendo pues es una altura de 6 metros en total eh, en el punto de acceso y 15 metros eh, en el punto eh, en modo cliente, bien perfecto, aquí lo que estamos ya eh, haciendo es preparar lo que es la, la instalación y bueno, pues ahí el compañero ya está eh, ensamblando la antena. Y mientras eh, yo pues estoy preparando lo que es el cable a, a poncharlo para que ahora sí que empecemos a las conexiones de la antena hacia el modem. ¿Vale? Entonces, este pues mis queridos amigos... Cualquier duda, cualquier eh, sugerencia, eh, nos pueden consultar. Vamos a dejar un número de WhatsApp, un enlace de WhatsApp en la descripción del video para que ustedes comenten, eh, hagan sus preguntas, las dudas que tengan, pues vamos a estar respondiéndolos. Eh, para este enlace, pues, fue necesario colocar lo que son, pues, eh, dos antenas, como les he comentado, dos antenas, uno como punto de acceso y uno como modo cliente. La configuración que hicimos es de el ancho de canal de 30 MHz. La inclinación de la antena a punto de acceso fue de más eh, 3.35 grados. Perdón, esa es la elevación. Esa es la elevación que le dimos a esta antena. Y la inclinación de la antena de modo cliente le dimos... Eh, 3.35 creo que me parece también, entonces pues esa es la, la instalación que estamos observando el día de hoy y bueno pues vamos a observar eh, el proceso de esta, de esta instalación y como les comento cualquier comentario, dudas, sugerencias estamos eh, a la orden en nuestros números de whatsapp que estamos eh, dejando un enlace en la descripción del video vale qué pasó tía bien eh, unos datos más que por ahí este mis queridos amigos suscriptores eh, me comentan que bueno las, las preguntas más más este, frecuentes no que hacen que si estas antenas pueden funcionar en modo repetidor o estas antenas pueden funcionar como punto de acceso para Wi-Fi. Eh, ¿Qué más? Si con esta antena podemos recepcionar lo que es una señal de un modem de 5 GHz para poder recibirlo. Y bueno, pues la, la respuesta es no. No es posible. Bueno, sí es posible detectarlo, ustedes los pueden ver. Ustedes lo pueden visualizar, la señal de 5 GHz. Pero eh, no es conveniente o prácticamente es nulo la, la recepción o la, el enlace ¿no? que se puede hacer hacer perdón hacer desde un, una señal que está emitiendo de un modem Telmex o cualquier tipo de modem de frecuencia de 5 GHz y eh, querer así poder jalarlo con esta antena es imposible. no La verdad al momento a lo mejor se conecte pero después no va a estar funcionando como tal. Entonces lo recomendable pues es eh, instalar dos antenas, uno como emisora y otro como receptora. Para así tener un enlace de dedicado de internet punto a punto. ¿vale? Las frecuencias en las diferentes zonas pueden variar. En este caso no estamos en una zona eh, no muy infectado de antenas, eh, por lo que vimos por ahí. No hay muchas antenas, nada más la antena que estamos viendo aquí de frente, que está apuntando o recepcionando una señal desde otro lado. Entonces, eh, esta zona pues, no está eh, infectado de, eh, de antenas o de frecuencias que nos pueda afectar al momento de hacer el enlace. Entonces, pues ahora sí que nos va a favorecer. Eh, del otro lado, donde vamos a poner la antena en modo cliente, ya observamos que por ahí... Hay eh, muchas antenas, de hecho hay como 6, 5, cinco, como cinco o 6 torres eh, que está eh, que tienen antenas de enlaces que están dando servicio. Y bueno, pues en esa zona vamos a tener un poquito de eh, problemas de interferencias. Pero bueno, vamos a buscar la mejor señal o la mejor frecuencia para que pueda eh, pasar los, los megas que necesitemos. Vale. Entonces, como pueden observar pues estamos ya a punto de terminar esta instalación en el primer punto para después irnos a instalar la segunda antena en modo cliente vale entonces vamos a dejarles por aquí tantito el video para que observen y bueno pues estamos a la orden y bien pues les dejo con el video para que ustedes observen Una miniatura. y bueno estamos utilizando una aplicación para eh, el nivel del tubo eh, lo estamos tratando de dejarlo lo más eh, nivelado posible Perfecto, amigo, ya estamos haciendo los últimos ajustes para ya irnos el, al, al siguiente punto. Y bueno, estamos prácticamente eh, observando que el tubo nos quede eh, ya fijo. Y bueno, la alineación y el azimut que debemos de tener. En este caso estamos calculando en qué dirección nos debe de, de, de, de, de estar. Para que así no tenga falla. Y la pod podamos detectar con la antena en modo cliente. Bien, perfecto amigos. Ya estamos aquí en el siguiente punto. Eh, encima de la, del techo del, del cliente. La altura de este... Esta casa es de aproximadamente 15 metros. Entonces, pues, eh, con el tubo que le estamos dando, pues, eh, prácticamente le estamos calculando una altura de, de 15 metros, ¿vale? Entonces, eh, la inclinación de esta antena es de 3.36 o 35, hacia abajo. Y bueno, en esa dirección que estamos observando, pues, es... Eh, bueno, como pueden observar ahí la altura de, de, la, de la casa, pues está, está alto. Y bueno, en la dirección hacia enfrente, pues está la antena que vamos a enlazar o recepcionar la señal. Bien. Perfecto, aquí lo que vamos a hacer es perforar lo que es un... Un pequeño orificio para poder así pasar el cable de la antena y poner lo que es el, el router o modem eh, donde estaría repartiendo o emitiendo la señal del Wi-Fi al interior de esta casa. Bien. Bien amigos, una vez más vamos a observar el eh, azimut donde vamos a, eh, pues, estar recibiendo la señal de la antena a punto de acceso y para poder ya ahorita, ahorita levantar la antena y así poder hacer las configuraciones. Esperemos tener buenas respuestas y un buen enlace. Bien, ¿Qué tal? Este es el enlace que hicimos el día 5 de marzo del 2022. Es un enlace punto a punto de 2 kilómetros.5 y bueno, es un enlace de 50 megas. Utilizamos dos antenas: el Beam M5 segunda generación, AC segunda generación. Y bueno, como podemos ver aquí, está pues dando los datos del enlace. Eh, la frecuencia que utilizamos más limpia que está en esta zona es la 5800 y con un ancho de banda de 30 MHz. Y pues eh, como pueden observar vamos a hacer unas pruebas para ver cuál es eh, la velocidad que nos está llegando. Como les comento, son, es un enlace eh, o es un servicio contratado de 50 megas y pues bueno vamos a empezar con la de fax vale entonces como podemos observar ahí está nos está llegando 49 a 50 vale perfecto eh, pues prácticamente nos está llegando a la velocidad del servicio contratado vamos a hacer la prueba con Wi Fi Man Recuerden que cada cada servidor es diferente, puede interactuar en la velocidad diferente. Y bueno, entonces aquí en Winnieman nos está marcando 45, 44. Vamos a esperar. Bien, perfecto. Nos marcó 47 de bajada y nos está marcando 12 de subida. 13, 14... 15, bueno, pues más o menos, ¿no? Ahí está. Perfecto, marcó 47 y 16. Ahora bueno, vamos a hacer la prueba con text Y bueno, ahí nos está marcando ya la velocidad de 50, casi 51, ¿no? Perfecto, okay. Ahora la de, la de subida está marcando 17, 18, 19, casi 20. Casi el mismo, el mismo, la misma velocidad que estamos obteniendo eh, en la casa del proveedor, bueno, en la casa de donde instalamos el punto de acceso. Pues nos está llegando la misma velocidad. Quiere decir que tenemos un buen enlace, ¿no? Entonces. Eh, como pueden observar aquí eh, en la transmisión de datos en la recepción y en la transmisión eh, pues se mantiene más o menos en este número y bueno pues ahora sí que pues ahí tenemos los datos no para que ustedes vean y bueno no tenemos muchas variaciones aquí en el tiempo de retraso estamos teniendo una buena respuesta tiempo de 0,1 0,1% ¿no? de que está respondiendo y bueno pues pues ahora sí que lo eh, dejamos con este video pues, para que ustedes vean el trabajo que hacemos y el enlace que estamos terminando el día de hoy vale entonces nos despedimos y nos vemos en un próximo video amigos Y bien mis queridos amigos, pues ahora sí que como pudieron observar en el video, la instalación que hicimos y el enlace que uh, terminamos. Entonces, este, se los agradecemos a ustedes por habernos visitados y compartido nuestro video. Nos vemos hasta la próxima. chao